Soy Jorge de Córdoba y quería preguntar a Sensa cómo usar Flecha Supreme en almendro. Flecha Supreme es un fungicida polivalente para el control de las principales enfermedades del almendro. La ventana de aplicaciones de Flecha Supreme en almendro es muy amplia, pudiéndose utilizar desde la apertura de las yemas hasta que los frutos alcanzan el 90% del tamaño varietal final. Están autorizadas dos aplicaciones con un intervalo de 15 días entre ambas. La recomendación de uso de Flecha Supreme en almendro es realizar cada aplicación a una dosis de 0,3 kilos por hectárea con un volumen de caldo de 1.000 litros por hectárea. Es muy importante que el volumen de caldo gastado sea este para cubrir bien todas las partes verdes del cultivo. Tú decides ascensa, porque eres imparable.